Bien, el tema que quiero tratarle en esta mañana es el tema del turismo. Ayer eh, el candidato Luis Abinader presentó al sector empresarial, al sector eh, de inversiones internacionales, al sector turístico del país, presentó la propuesta del sector turismo. Como es de conocimiento... Esta familia siempre se ha dedicado, entre otras empresas, al desarrollo hotelero. Y ya por los años 90 estaba desarrollando grandes proyectos hoteleros en la, en la parte norte, llámese Puerto Plata. Y anoche, en su presentación, hizo énfasis en la necesidad de defender nuestro turismo. Yo quiero que por favor me, me pongan audio. Audio por favor de eso. De sostén económico para el país, sino también ese sostén económico a nuestra producción agrícola, para nuestros agricultores, también para el gran parte del sector industrial, comercial, artesanal, artístico y cultural. Y por eso, para que todos reciban los beneficios del turismo y hacer un encadenamiento productivo del sector turístico con la industria con la agropecuaria nacional y logrando que el turismo incremente su consumo con los productos locales y ahí tenemos en resumen lo que fue la presentación de Luis Abinader al sector turismo, al sector empresarial al, al sector eh, de inversiones eh, que presentó señores las, las ideas que hay plasmadas en ese proyecto son, son propuestas sumamente interesantes para continuar el desarrollo. Hasta ahora el desarrollo se ha estado dando, se ha estado eh, eh, presentando en, en construcciones hoteleras, pero ha, han faltado algunas iniciativas, han faltado también eh, algunas... Eh, decisiones que tomar en este sector. Y él propone un desarrollo turístico sostenible con la construcción de 3.000 eh, habitaciones hoteleras en la zona de Pedernales, reforzar el, el, el aeropuerto de Barahona y el puerto de Barahona para poder desarrollar esa zona olvidada y pobre. ...de nuestro territorio nacional. También hace la propuesta para instalar dos eh, parques temáticos al estilo Disney University Studio... ...de tal manera que nosotros como país nos convirtamos en un atractivo mundial... ...en asuntos de parques temáticos, en asuntos de diversión y asuntos de calidad hotelera... En esa propuesta se engrosan la, la, la construcción o presentación o, o, o, o conquistar más de 100.000 nuevos empleos. Esto incluye la parte norte también, con Puerto Plata, y él daba una cifra sumamente pasmosa. Por ejemplo, por Punta Cana llega el 64% casi de todos nuestros pasajeros por vía aérea, y en Puerto Plata cada vez va disminuyendo la cantidad de pasajeros que llegan por Puerto Plata que usan este destino. Entonces él plantea la construcción de una carretera que una al aeropuerto del Cibao con Puerto Plata en menos de una hora. Y también plantea el fortalecimiento de infraestructura en Puerto Plata, en Samaná, en las terrenas, en el Ceibu de tal manera de entrelazar todas las zonas que son agradables al turismo que tienen las condiciones para fomentar el turismo y se puedan desarrollar de una manera eh, consistente otra cosa de la que él plantea que es sumamente importante y es la integración del sector privado a través de fondos fideicomiso donde el sector privado y el sector público puedan manejar grandes inversiones para desarrollar la infraestructura hotelera del país. Y uno de los énfasis que hace es estrechar los productores nacionales, aquellos que producen los productos que necesita el sector hotelero para que ellos puedan suplir, darle las condiciones, las facilidades, los instrumentos, las herramientas, la capacitación, para que ellos puedan producir la mayoría de los productos que consume el sector hotelero. Con esto se engranan dos puntos principales, el desarrollo turístico, desarrollo empresarial, intervención del Estado, intervención privada y la producción nacional. Sumamente importante para generar también grandes cantidades de fuentes de empleo en uno de los sectores más vulnerables que es el sector eh, campesino ¿por qué el interés? Bill Clinton estuvo aquí en el país recientemente vacacionando y el mismo Bill Clinton expresó que este es un país con grandes potenciales, que es un país bueno para vivir ¿y qué sucedió? la mayoría de los medios de comunicación no se hicieron eco de estas expresiones del expresidente de Estados Unidos en un país que es de servicio, en un país que es de turismo, todos los medios de comunicación debieron de hacerse eco de esto. Y está el, en otra cosa. el mismo ministro de turismo parece ser que está en otra cosa. Nosotros como dominicanos tenemos que defender, tenemos que poner de nuestra parte para defender a nuestro país hacia el mundo y a veces, inconscientemente, nosotros mismos perjudicamos a nuestro país hablando o manifestando, magnificando algunas noticias internas que provocan daño en el turismo. Es notable que no hay una política de estrategia de contingencia en el sector turismo o ha sido muy mal manejada y este renglón, que a nosotros nos aporta grandes cantidades de divisas y grandes cantidades de empleo, unido con las remesas nacionales, internacionales, es lo único que hasta ahora nos ha mantenido a nosotros con una estabilidad eh, que todavía se puede hacer inversiones, con una estabilidad que todavía podemos hacer un país vivible. Y otra cosa primordial para poder desarrollar este sector es la seguridad ciudadana seguridad ciudadana y preparar también a nuestros jóvenes para que den un servicio de calidad al turismo nacional y al turismo internacional. En buena hora la propuesta del candidato presidencial Luis Abinader para desarrollar el sector turístico en todos los focos que tienen las herramientas para que así se logre. Efectivamente, gracias Fulvio y hay que felicitar eh, a Luis Abinader porque está haciendo propuestas Interesantes en, en los Diferentes aspectos de la República Dominicana Queremos darle la bienvenida a nuestro compañero Amigo Francis Rodríguez gracias, Que ya se integra al equipo Gracias, buenos días, a Dios las gracias Por la luz de este día que nos ayuda A desenvolver en él y que nos dé inteligencia Para entender estas cosas Buenos días Yerjan, buenos días Fulvio y amables televidentes Hay un aspecto que me lució Me luce un tanto utópico y, y, y no, lo, no lo compro, con respecto al turismo y pedernales. ¿Qué cosa? Lo que hace un año atrás debió de ser un tema fundamental para cualquier candidato a la presidencia. Y precisamente hoy vamos a tratar el tema en el, en el tema central, Haití. No se aborda con respecto a la presión que genera una migración desordenada, sin regulación y un desorden que de aquel lado existe. Figúrate tú una frontera con un Disney World y con 11 millones de despavoridos que ya se advirtió que en pocos días ya quedará sin ningún tipo de control en Haití y que hoy las revueltas ya no son sociales, ya son programadas con un objetivo. Y eso no lo están advirtiendo los los candidatos, porque creen que es tocar una tecla que le va a dañar. Pero, pero no aquí no el venga, pueblo, la, Francia, las el pueblo en Francia, va a necesitar no venga, que alguien... No, que venga no venga yo a, aquí no venga tú a demeritar una propuesta de altura absurda, no, no, una, absurda. una propuesta no, es que firme no. coherente es que responsable de desarrollo no. Francis, sí. con sí. un tema de Haití sí. pero, Francis, pero claro él que presentó no, él no no presentó él, Haití que él se presentó él presentó su propuesta de Haití para Francis, pero, pero él presentó su propuesta de Haití también hacerle apartamento aquí no, él presentó su propuesta de Haití también léela y búscala hacerle apartamento él también la presentó que el único no es un absurdo mira, ayer ayer corresponsable se, se llama? presentó una propuesta Ra Manuel, de buena calidad Manuel Manuel Valdés que estaba Valdés dice, una propuesta una absurda propuesta de desarrollo absurda. nacional, no, mira, creación yo de creo, empleo con un con, con y otro Hay que defender tema. eso eh, que el Pero único candidato sí. que está presentando propuestas no, ahora no, mismo no, no. es Luis Abinader. Eso no lo valora, eso no valora nada. El Gonzalo Castillo permí, permí, no está permí, presentando nada. Permí, caso de Luis permí, lo que está es ninguna son candidatos constante con con la junta central electoral eh, y contra el sistema electoral dominicano. O sea, vamos a permitirle, vamos a permitirle a Luis Abinader que siga. Ya lo hablaron. Bueno, pero él una presentó propuestas, propuestas de tema migratorio también. Lo está haciendo de manera sistemática. Mira. Lo está haciendo de manera sistemática. Ya presentó su propuesta de justicia. Está bien, está bien eh, Presentó está su bien. propuesta de turismo y hay que permitirle que siga haciendo propuestas. Pero yo no, no le estoy quitando Vene. el derecho a que lo hagan, papá. No, pero pero no, estoy cri criticando que cuando se hacen propuestas deben hacerse propuestas con seriedad. Es que son temas eh, diferentes, entonces, hermano. No, él también presentó su pero, propuesta perdón. de tema haitiano y migratorio. Y cómo tú lo vas no controlar solamente a controlar las hordas haitianas para acá. Bueno, ahí está la es decir, propuesta. Estúlcala, no hay la ninguna propuesta migratoria. Propuesta. Hay propuesta Búscala. migratoria. Claro, Búscala, la para la que veas cómo es. Propuesta migratoria la hay. Bueno, de todas maneras para mí, es una utopía y un absurdo cuando no se aborda con responsabilidad lo que es lo que dijo Manuel. La nacionalización de la frontera se requiere que ya hemos sido desplazados en un 35% de esa zona y hay lugares donde está el 100% que son haitianos y están en Pero República eso, se, eso se ha dicho mucho. Pero no lo abordan eso con responsabilidad. En, en Pedernal es, in, es inaudito que tú puedas hacerlo pues, si tú no cuentas. Ve y pues, a los haitianos con, en Haití. No. Ve y Ah, pero pues, claro, ve no, se, se dan cuenta que ellos van a fusionar. No, no, no. Ve van amárralo. a fusionar Haití. Ve y amárralo. Irresponsable. Irresponsable am, ustedes. Traidores traidores ustedes traidores traidores ustedes, eh, responsables eh, responsables eh, ustedes eh, irresponsables, irresponsables ustedes temporal no es responsable responsables, responsables son ustedes absurdo, propuestas serias absurdo propuestas serias de generación absurdo. de empleo porque y el día desarrollo del este dejó país. de seguirle el coro a Lionel es lo que yo creo absurdo. no Por eso aquí es no el, el único tema que el único cuco que tienen el único cuco que tienen el único cuco que tienen y tuvieron ahí no hicieron nada inmigración migración y no hicieron nada, nosotros tuvieron, cuándo, Nada tuvimos, hicieron. La, tuvimos, la tuvimos sin ningún tipo y de. Y tuvieron por... en droga también y no hicieron nada no tampoco. Señores, además tiene un ese tema. Vamos a no escuchar el del mensaje del... navideño de.